Buenas vecinas y vecinas de Coim, mi nombre es Gabriel Cantos, soy vecino de aquí. Eh, hace pocas semanas eh, estaba aquí mismo eh, dando información acerca de, de la nueva factura eléctrica, del mercado libre, del mercado regulado y bueno creo que fue interesante ¿no? por, por la actualidad del tema y si no lo habéis visto pues, podéis ver esta, esta charla en, en el canal de YouTube de Canal Coim o en la página de Facebook de Adelante Coin y, y hoy estoy aquí para hablaros de otro tema que está muy relacionado y creo que es muy, muy interesante y también de actualidad, como es el, el autoconsumo. Y bueno, para dar una rápida introducción, os diré, os diré que, que el autoconsumo es eh, la posibilidad que tenemos de generar ...en nuestras casas, en nuestros negocios o en nuestra huerta, ...parte de la energía eléctrica que, que consumimos o que necesitamos... ...a partir de fuentes renovables. ¿Y por qué es interesante el autoconsumo? Bueno, eh, os voy a intentar eh, contar de forma clara y objetiva... ...los, los beneficios eh, económicos, eh, sociales y medioambientales... ...que yo creo que son muchos... Y para empezar os, os, os diré que el autoconsumo eh, que aquí es más rentable y es más viable es el autoconsumo solar por bueno por las particularidades, ¿no? Por nuestra localización geográfica, el, el recurso solar que tenemos disponible, eh, hace que. y, y junto con, con esta, con las características de esta tecnología, como es la, la energía fotovoltaica, que eh, tiene unos costes reducidos, eh, tiene una facilidad de instalación y además es modular y esto lo hace eh, viable a pequeña escala, como puede, otra, existen otras tecnologías renovables como puede ser la eólica o la hidráulica, que se escapa un poco de, de nuestro alcance, pero aquí pues se dan las condiciones idóneas para eh, que esta tecnología sí sea rentable. Eh, Empezando por los beneficios medioambientales, como he dicho, esta es una energía renovable, por lo que estamos generando electricidad sin, eh, o sin, sin emitir CO2 eh, a la atmósfera, estamos reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, por lo tanto, estamos reduciendo eh, el, cambio, el cambio climático. Además, esta tecnología, esta energía eléctrica, se produce muy cerca, prácticamente en el mismo lugar donde se va a consumir. Eh, cuando eh, consumimos electricidad, esta electricidad viene de las grandes centrales y en ese transporte se producen unas pérdidas que no la estamos ahorrando. Por tanto, la energía eléctrica total que necesitamos se reduce y, por tanto, se vuelven a reducir las emisiones de CO2. Esto tiene. Además, también las líneas se ven más aliviadas y bueno pues necesitamos construir menos, menos infraestructura eléctrica. Eh, esto también se, se, tiene un impacto directo en nuestra sociedad. Nuestro, nuestro España, nuestro país, paga por las emisiones de CO2. En nuestras facturas de la luz pagamos por las emisiones de CO2 que tenemos y si las reducimos estamos ahorrando todo. Eh, además, también reducimos la dependencia energética de nuestro país con, con, eh, con el exterior, ¿no? como puede ser con el gas, las importaciones de gas. Y si lo hacemos bien, pues también tiene un impacto en nuestra sociedad local, porque vamos a producir o vamos a generar puestos de trabajo y negocio eh, para las empresas locales que puedan instalarnos eh, las placas fotovoltaicas y vamos a generar estos empleos. Eh, y esta riqueza a partir de un recurso disponible que tenemos y, y local como es el sol. Además, esto con un impacto eh, ambiental mínimo porque, como he dicho, esto va a ir en nuestras viviendas, va a estar integrado en nuestros negocios, se van a hacer uso de una superficie. que ya están eh, construidas y humanizadas y no se va a impactar eh, zonas naturales o, o vírgenes que, que puedan no van a sufrir daño. ¿no? Como digo, pues contribuir con el medio ambiente y eh, reducir el cambio climático está muy bien, pero esto también tiene que ser eh, rentable, ¿no? O no tiene que serlo, la gente lo puede montar para contribuir, pero bueno, si es rentable, eh, pues va a ser comercialmente posible y, y se puede expandir, ¿no? ¿Y es rentable? Pues sí. ¿Qué lo hace rentable? Pues en primer lugar, como he dicho, las condiciones climáticas de, y, y las características de la tecnología. Después existe una regulación eh, actualmente que facilita los trámites <coughs> para poder instalarlo y que lo hace legal. Eh, antes de 2008 esto no existía. Eh, en 2008 el Gobierno de Pedro Sánchez anula el impuesto al sol. ¿Qué era este impuesto al sol? Pues que yo por estar conectado a la red eléctrica y tener mis paneles fotovoltaicos aquí, pues yo tenía que pagar un impuesto. Eh, el impuesto, cuando se elimina el impuesto al sol en 2018 yo puedo estar conectado a la red y tener paneles fotovoltaicos, y esto tiene una gran importancia y una gran ventaja, ¿por qué?, porque si yo puedo estar conectado a la red y tener mi instalación, pues en esos momentos que sea de noche o que yo no tenga sol pues voy a consumir de la red. Voy a importar lo que necesite. Y al contrario, si a mí me sobra energía porque yo estoy fuera de casa o porque estoy generando más, pues la puedo vertir a la red y eh, me la van a, a pagar Entonces, el sistema eléctrico es mi gran batería y se está eliminando esa necesidad de batería que, que antes podía existir y que es un elemento muy costoso y que hacía que esto no fuera viable. Yo he, acabo de decir que... ...me van a pagar la energía que vierta <coughs> Esto, ...ahora va, más adelante voy a explicar cómo se hace... ...pero sí quería deciros que... Eh, ...lo importante aquí es la energía... ...que yo dejo de consumir de la red... ...la energía que yo eh, soy capaz de consumir... ...y porque la genero yo... ...no la energía que yo pueda verter... ...entonces es eh, muy importante el consumo que tengamos... Eh, si yo instalo una, eh, una instalación fotovoltaica en, en, en mi casa de campo o en una casa vacacional, donde solo voy los fines de semana y mi consumo es mínimo, el ahorro que yo puedo tener es mínimo y no voy a, a rentabilizar esta instalación. Entonces, cuando nuestra eh, factura eléctrica eh, supera los 70-80 euros al mes, pues... Esto empieza a ser interesante y, y a, ser, a ser rentable y podéis empezar a, a mirarlo. ¿no? Eh, voy a explicar un poco más en detalle. El otro día yo os dije, hablaba sobre la factura eléctrica y eh, os decía que teníamos una potencia contratada, que teníamos un consumo, que después pagábamos un impuesto... ...del 5% a la electricidad... ...y por último, que pagamos el IVA... ...un 21%. Bueno, pues ahora os diré que nuestra instalación de autoconsumo... ...va a tener una potencia instalada... Eh, ...vamos a producir una energía... ...y, y, y no pagamos impuestos. Eh, ¿Potencia instalada? ¿Cuánto podemos instalar? Pues mucho, podemos instalar hasta 100 kilovatios, aunque los trámites se reducen mucho para 10 y 15, para 10 en suelo urbano y para 15 en suelo, no, perdón, en 15 en suelo urbano y en 10 en suelo agrícola. Eh, la potencia no está limitada a, por la potencia contratada, esto es muy interesante, porque por eso no nos limita y además cuando haga sol, pues vamos a tener un poco de potencia adicional extra a la potencia contratada. Y esto con los nuevos cambios, pues, todavía más interesante, ¿no? Porque por el día la potencia es más cara. ¿Qué hacemos con esta potencia? Pues, esta potencia nos genera una energía. Eh, una energía que yo voy a autoconsumir. ¿Por qué digo autoconsumir? Porque la voy a producir, la voy a generar en un momento en que yo estoy consumiendo. Por tanto, digamos que la energía no va a salir hacia afuera, sino que se va a quedar en mi casa aquí, pues por si estoy viendo la tele o lo que sea. Eh, entonces, una unidad que yo autoconsuma aquí, lo que se traduce es una reducción de mi consumo en uno. ¿vale? Yo necesito uno y en vez de consumirlo de fuera, lo estoy generando yo. Estupendo. Uno que yo autoconsuma me lo ahorro. Y luego me ahorro también los impuestos. ¿Qué pasa si yo estoy generando energía y no la consumo? Es decir, la abierto a la red. Pues lo que se llaman excedentes excedentes ¿Y qué pasa con los excedentes? Pues que me lo, me lo compensan, no me lo pagan, me lo compensan. ¿Qué significa que me lo compensan? Que yo cuando consuma aquí, porque sea de noche o porque no haya sol, pues estos excedentes me los van a descontar aquí. Es decir, me lo van a descontar en un balance mensual, pudiendo llegar el consumo mensual a, a, a, a ser cero. No me van a pagar nunca dinero. Pero yo puedo pagar cero aquí en energía consumida y lo único que voy a pagar es la potencia contratada. Pues, eh, vuelve este cero aquí, es más dinero cuando lo descontamos también de los impuestos. Eh, ¿Cuánto me descuentan eh, por cada excedente? Es decir, si yo vierto uno, ¿me descuentan aquí uno? Pues no, no me descuentan uno, eh, me descuentan más o menos pues en torno a cero, cuatro. ¿Por qué? Porque, como yo he dicho, cuando consumimos energía, la energía que a mí me llega aquí, yo pago por esta energía que me llega, pero también pago por el transporte, pago por la energía que se pierde, entonces eso a mí no me lo pagan cuando yo lo vierto. Por tanto, me van a pagar en torno a la mitad. Que a mí no me paguen dinero y que eh, el excedente me lo compensen a la mitad, más o menos, hace que yo enfoque mi instalación no a verter cuanto más mejor, sino a que yo consuma aquí en mi casa internamente cuanto más mejor. Eh, de todas maneras, pues si contactamos nuestra empresa local pues, o la empresa que sea, nos dirá, nos calculará cuál es el número de placas óptimas que yo debo de tener para amortizar lo mejor posible mi instalación. Entonces, como digo, el autoconsumo es más rentable cuanto más capaces seamos de consumir nosotros mismos esa energía. Y esto hace que ciertas instalaciones destaquen por esa rentabilidad, como puede ser, por ejemplo, el autoconsumo, el autoconsumo compartido. Varios vecinos o varios consumidores, varios contadores, por decirlo así, pueden estar asociados a una misma instalación. Y esto maximiza el aprovechamiento de esa energía, porque es más fácil que, aunque yo no esté consumiendo, mi vecino sí si lo haga y no vamos a vertir, sino que vamos a consumirlo todo. Por tanto, el ahorro va a ser de uno por cada energía ¿no? que dejemos de consumir. Eh, también existen otras… Eso también es extrapolable, por ejemplo, a polígonos industriales, que pueden compartir una instalación, a redes municipales de edificios. Eh, también hay actividades… ...que requieren, cuanto más eh, sol hagan, requieren más electricidad... ...como puede ser un aire acondicionado... ...o también, por ejemplo, como puede ser el, el riego solar... ...que es muy rentable y aquí en Coim pues se está haciendo... ...porque cuanto más necesito regar es en verano... ...cuanto más sol tengo... ...y además puedo acumular la energía en forma de agua... ...en un depósito y usarla cuando yo la necesite. Bueno, pues yo por todo esto... Eh, ...por los beneficios eh, medioambientales lo de beneficios sociales y, por supuesto, económicos, más ahora que con el nuevo cambio de factura, la energía es más cara por el día que cuando hace sol y la potencia también es más cara, pues a, os animo nuevamente pues, a que eh, valoréis esta posibilidad y que consultéis las empresas que hay, las posibilidades que hay y, por supuesto, si lo consideréis, consideráis oportuno, pues que, que vayáis hacia adelante con ello.